¡Buenas, buenas, buenas, buenas, chicos! ¿Pero qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí, mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal ¿Cómo vais? Eh, hoy os traigo una cosita nueva en el canal y en el directo donde todos lo podéis ver. Eh, es que vamos a probar música... Hay música! <risa> música japonesa, Trócate los huevos. De, de fondo supongo que os lo voy a poner, pero vamos a probar comida japonesa. Bueno, son dulces japoneses, ¿vale? Tengo un amigo que ahora os lo voy a presentar. Pero antes os voy a poner un poco en situación, Es que, bueno, son dulces de Japón. Punto, ya está, ya os he puesto en situación. Así que os presento a Néstor, que es el mi amiguito que me ha traído las chucherías de allí. de puta! ¡A ahora <risa> sintiendo! ¡A que ahora sintiendo! Y nada, pues vamos a ver qué tal nos ha traído. Yo he visto alguna cosita, no lo he visto todo, solo he visto un par de cositas. Y la verdad es que tiene mucha, tiene muy buena, buena pinta. Él va a sacar uno por uno, le iremos viendo. Cuéntame qué has estado haciendo en Japón y por qué y por qué bueno has sido y eso cuéntanos lo, tu experiencia en, hostia, en hacia, ese viaje un e viaje un viaje hablamos putugués! ha vio la puta hablamos <risa> portugués <pute. risa> tú, tú sabes que yo soy muy muy bueno hablar muy muy muy tú, tú muy muy muy yo soy otaku yo, yo soy otaku <risa> sabes yo yo soy de los que no se duchan hoy me he duchado vale no es por hoy me he duchado Bien. ¡Vamos! Bueno tacos, bueno tacos. Es de los tacos para la banda norte, no, no te preocupes. Yo soy de los que se ve Naruto tres veces al día. Esa, sano, es, sano, es Es uno tacos. Pues voy, voy al gym, estoy malísimo. Ahí está, eso es mejor. Bueno, ¿te duchas y... después del gym, no? Al menos. No, <risa> no, no. No my... <risa> <plan>, claro, tío. <risa> no me ducho, tío. Cuanto más fuerte estás, ¿no? pues, ¿para qué me voy a duchar? ¡Contra tío? más es hermoso taco. Exacto. <risa> Exacto. Esa es la... la expectativa. Bueno, bueno pues. pues... Yo soy bueno, eso soy muy muy muy freaky y una de las series que más me ha gustado es Love Life, vale. Que básicamente va era? Love Life. Es esta de aquí, gente. Yo, yo mirando la pantalla como un tonto en plan de. Wow. Es que luego en el YouTube hago así y pongo la serie por si había sí, la sí. Bueno, pues. Yo soy bueno, eso soy muy muy muy freaky. Y una de las series que más me ha gustado es Love Life. Vale. Que básicamente ¿Cuál va. Escuela? Love Life. Es esta de aquí, gente. Es una serie de, básicamente de diferentes chicas de instituto que intentan salvar su escuela ¿Eh? cantando y bailando. Ajá. ¿Vale? Pero esto no es solo la serie, sino que también tienen las, las que ponen la voz que son cantantes. Mm. Entonces hicieron un concierto a, a dos, tres semanas. Uh -huh. Y hicieron un sorteo para la gente que no es de Japón tener la oportunidad de ir. Y me tocó. Joder. Y entonces me pasé ahí 10 o en sea, te, te tocó, O sea, el viaje, porque viajar a Japón es ultra caro. No creas, ¿eh? No. Eh. hostal más. ¿Cómo se llamaba? Yo... Más viaje, unos 600, 700 euros. ¿Conociste a alguien? ¿Fue algo en plan, fuiste solo? ¿Viste el de esto concierto? De... Saliste <risa> a pasear. Autista, supongo? Autista, no. Saliste a pasear, lo recreativas de esas sí, las sí. salas. No, a eso. ver, yo, yo lo digo, voy a hacer publicidad, vale, por aquí, por aquí, por aquí pega mi Instagram. <risa> <risa> <Me encantó. risa> tengo tengo ahí historias de básicamente lo que iba a hacer uh -huh. Básicamente poner el Instagram de cosplay y tal para que sí. también me sigáis v vendo, vendo mis cosplays, eh, comprarme fotos, necesito, necesito dinero para ir a Japón Por Otra favor. vez, otra vez <risa> sí. Ya sabéis gente, si tenéis curiosidad o algo o Ta También hago stream, no, no soy tan gracioso ni tan guapo, pero, pero me esfuerzo <risa> Bueno, empezaremos, empezaremos, no sé, voy, voy a sacando... vale ¿Por qué empezamos? Estoy aquí, eh. Dale, dale, sí, Pórtate bien, haz bondad. Esto no se ve bien. ¿Qué es esto? Tío, no Estos son caramelos de calpis. A ver, déjamelo enseñar más. ¿Mi cara? No, no hay. <risa> Como podéis entender, aquí pone caramelos de carpis. Es claro, totalmente claro. leíble. O sea, es... Vale, para que no lo sepa, el calpis es un refresco que hacen en Japón. Vale. Pero en vez de ponerle, quién diría, limón o naranja o yo qué sé, leche de pito, pues utilizan leche de vaca ¿Vale? No... Leche de toro me jodería más, eh Red Bull, Red Bull ya me jodería, bueno Y básicamente hay diferentes sabores, este es de yogur, este es de... ¿Manzana? No, no, no lo sé leer, no lo sé leer en japonés, alguna palabra sí, pero no este es de uva y este es de naranja Naranjo. Bueno, vamos a probar, ¿qué tal, no? A ver, huele, huele a alcohol, tío Huele, bueno, pues sí, eh <risa> huele, huele un poco a, caro, a coronavirus, a ver A ver, a ver, a coronavirus sí, sí, dele, venga, yo, va. Yo, Tú el de leche No, no, yo, no, tú el de leche ¡No me gusta la leche! <risa> <¿Qué>? <risa> me gusta. A ver, a ver, un, un caramelo de 16 calorías Puedes comerlo este que no te afecta en el gym ¿Qué prefieres, manzana, <risa> manzana uva o naranja? Manzana, manzana, esto, manzana. Para probar, es tu manzana. Como podéis ver, es ver, un caramelo totalmente ahí. normal, cotidiano, de los que podéis encontrar pone, pone, en japonés. Es, es todo, por las todo. No, en las calles no creo, eh, Pero japonés, ¿vale? Todo no es, no es una pura estafa. A ver. Es como muy blanco, ¿no? Oh, pica. Bueno, tiene como. Un... El carpiz. Oh, qué bueno. Está ah, bueno, está bueno. Bueno, empezamos las experiencias suaves. Empezamos bien. Está... Este del lecho sale al hecho, tío. ¿Qué coño estoy esperando? <risa> Venga, va. Bueno, uno uno vamos que conoce todo el mundo. ¡Woo! Kit -Kat de fresa. ¡Kit de fresa! Vaya, oh, Ese tiene que estar brutal, ¿hola? Pues. ¡Eh! ¡Eh! Un oh, japonés. Espera, os enseño un poco la carátula. La carátula. Esto es, es, es, es Kit Kat de fresa. Eh, os lo digo porque es lo que veis. Igual que yo, pues desde Si, alguien habla, si alguien habla japonés, por favor, que no ponga que está hecho de... Este es el puto Fukinamo de toda la vida. loco Es, es el chicote de Japón. Este es ¿Te Paso. imaginas? Hostia, qué guapo. Chicoteo. ¿Eh? ¿De la Nesle, loco? Nesle. <risa> Básicamente hay muchos tipos de Kit Kat. Te iba a coger el de té verde. Pero es que lo piensas y eso no es dulce. Igual que te iba a coger cosas saladas, pero digo, no te voy a coger cosas saladas. Hey, está. El de fresa tiene una pinta. Haz los olores y open de. The... open, open, que no esté roto. O, -o -op open, -ice. Oye, qué pasa? mariconadas. Esta, por favor. <risa> Ay, Dios mío. A mí no es así, no Digo, me voy, a, me voy a traer uno de estos para trabajar. Sí, pues, claro. y, y digo, coño, si no voy a tener ni. Casi. Ni para levantarme esto. A ver si enfoca la cámara de los cojones. Es como o un jodería. dedo, literalmente, el dedo meñique. Bueno. ¡Uh! ¿Muere bien? Buah. Que, que, que sepáis que yo todo esto lo he comprado sin probar un dulce japonés en mi puta vida. Yo allí me alimentaba a base de bolas de arroz. Yo también lo haría. No ah, de bolas de arroz, sushi y ramen. Got, ¡Oh! God chavales. What is that, Manic? Es tan brutal el olor, ¿eh? Kit Kat de fresa. La pregunta es, ¿sabrá fresa o a chocolate? A ver, ¿tú cómo comes el Kit Kat? Hay días. Depende no, no, no, no, enseñalo en cámara. ¿Tú cómo comes el Kit Kat? Esto es el Kit Kat de Fresa. Vale, pero ¿qué, ¿cómo la comes? ¿Cómo, cómo, cómo la como? No, no, KitKat? no, el Kit Kat KitKat el Kit Kat. El KitKat. Ya me jodería. A ver, hay veces, hay días ordenados que digo, correctamente lo parto y me lo como. A ver, pues, y hay días que digo, no voy a hacerlo, no a A ver, de toda, de toda la vida. Vale, vale, mira ¿me veis? ¿Me veis? ¿Vale? Coges el Kit Kat. ¿Lo partes ¿Vale? Bien. Así es como se va aquí me he dado. <risa> papá, ya, papá, ya digo, ¡Pero si eso es lo que hace todo el mundo! Digo, ya está, tenía que marcárselo. ¡Hostia! ¿Qué tal? Prueba. ¡Qué mariconada que está súper bueno! eh a presa, eh. <risa> Ay, que me hago Pero una virus. ¡Mmm! ¿eh? ¡Hala! <risa> <risa> es, <como risa> es como muy dulce. Es como un... Oye, aparte que es una dosis para probar que está súper bien. es pequeñísimo pero con esta tontería ñam ñam ñam ñam. Oh. Mm. Eh, da un vicio, eh. ¡Oh, lo que bueno! Está bueno. Esto, lo siguiente, no sé ni qué es. Solo sé que es galletas con un topping de fresa. ¡Wow! Oh, es ¡Qué hemos empezado! Mm, Esto huelo... huele más a, a, a lechita, bebé. Ale, me, me, huele a batido ¿Batido? batido sí, de presa. sí, sí, sí, sí, batido Por cual, porque el batido hace lo a fresa Como podéis Mira, ver Mira, vale, aquí pone open Recordárselo que, que puede, que tiene como abrirlo ¿Esto sería la galletita? ¡Oh! ¡Eh, tiene dibujo! Tiene aquí un open, por si no sabes por dónde ¿Qué? ¡Tiene dibujos! Ah, no, par... todo lo mismo, hijo de puta ah, yo, yo me había he hecho ilusión para... para En plan, tiene dibujitos Sí, pues sí ¿Qué estás tragando? Tradúcemelo son como galletas. Estamos probando comida de Japón que nos ha traído. ¿vale? Son como galletas normales. Con un poco, como una base de chocolate y una crema de, de fresa por encima. Huele como abatido de fresa, ¿no? Prueba, prueba, prueba. Si te digo a que me recuerdan, no me lo vas a poder negar. ¿Sabes a que me recuerda a mí? la galleta es misma Me recuerda a Oreo Pero en vez de la crema ser Básica es como crema de fresa Sí sí, la, por eso digo la, la galleta me gusta mucho La, la crema y ya... Chocolate Chocolate con mm, fresa Me lo compraría una tarde de vicio jugando Para comerlo Tranquilamente, picando La putada es que es tener que abrir muchos plásticos tío, plástico. Joder, ahí tiras plástico por un tubo bueno, Y tampoco es mucho, es para Dos, dos, dos personas, Vale, va, vamos a probar esto ahora Que no sé qué es Pero esto es salado ya, ¿no? ¿Sabes que no lo sé? No, no entiendo pero, Hombre, yo me he jodido, Pero tiene pinta de ser salado No, no, yo estaba con los dulces Hostia, es de Kioto, eh Ojo sí, Kioto, Kioto, lo, lo pone ahí Kioto, Japón claro. Aunque que, claro, sí Son como... Hélices de... De galletas, puede ser Solo hay una forma de saberlo Vamos a probar. Es como palomitas. Es como palomitas. Es, palomita. es palomitas. Y es salado. Es como palomitas con un poco de. No es salado, es muy salado, eh. No tiene nada de ver con. Esta de puta madre. ¿Qué es esto? No tengo ni idea, pero son como barritas recubiertas de algo. ¿Cómo esto tiene pinta de ser dulce ¿Por qué huele a comida de perro? ¡Toby! ¡Toby! ¡Toby! <risa> Se lo comería, vamos bueno, Es como, no, no está malo Huele raro, pero no está malo Fijaros que es como que un... Uh, Súper raro, tío Es como esto de aquí, lo sabéis, ¿no? Lo que es como parillo y tal Pero es como recubierto como azúcar ¿no? Sí, bueno, pero está rico, está rico ¿Era dulce o salado? No lo sé es dulce, es dulce. Es dulce, lo he dicho bien. Capaz son croquetas molidas, no son croquetas molidas. Croquetas molidas. ¡Hostia! Te lo enseño. ¿Sabes a qué es? ¡Moniato, loco! A mí no me sabe moniato. ¿Que sí? Te lo juro que sí. Pues porque ahora me gusta el moniato, ¿qué coño? Mira, fíjate en la cara. ¡Transjaito nega! Fíjate con el. ¡Hostia, pues sí! ¡Es moniato! ¡Es lomo? moniato! ¡Es moniato! ¡Digo, esto es moniato por el gusto! A ver, ¡Oh, un... lo, lo, lo, lo, lo. oh, Está no? muy bueno. <ríe> ¡Es un tío! <risa> ¡Y yo! ¿Estamos teniendo mucha suerte? ¿O nuestras ¿Te películas? Tengo son las son un... todo terreno. ¿Te gustan los lichis? ¡Los lichis! ¡Sí! ¡Me gustan! ¡Chocolate de lichi! A ver, es No sé ahí. qué es. Pone que es lichi salado. ¿Cómo va a ser un lichi salado? Déjenalo. Salty lichi. Salty lichi, loco. Bueno, gente, esto sí que va a ser un poco todo terreno. Todo terreno. ¡Oh! Madre Sería, mía. Es que van aquí, son cachitos pequeños y están súper ordenados en bandejita. ¡Huela lichi! <risa> <risa> Hombre, es lichi, si no a lichi yo me preocupaba. No tiene nada más secreto que un, como un texto de, de lichi, o sea. Uy, se me han iluminado los ojos, miradlo. A ver. Oye, es como. no tiene. es blanco por dentro, ¿no? ves? Es Lichu con ¿Y la sala aquí dónde está? No lo sé. <risa> pero eh, no, no engaño. A ver, saltilichi. lichi. Está al revés, pero. <risa> wow. Oh, but shit, eh. Está bueno, eh. Mira que los liches a mí me han gustado y son de vicio, eh. O sea, mirad la foto de lo que es y el cuadrado que es. O sea, no tiene nada que ver. Pero ¿sí? el decorado es súper bonito, vale. Chocolate. <risa> mira, mira, me han estafado. Que no digan. Comparad, comparad. Cuidado, es eh. No vamos perdiendo ahora el chocolate. Es que. No a ves, eh, chocolate. Los... Mira el chocolate. Mira el chocolate, eh. El chocolate está tremendo. Pero es chocolate oscuro, eh. Un es chocolate oscuro. ya fuerte, eh. Me gusta chocolate fuerte. Y es como tiene una base de chocolate como muy gelatinosa. Es que me sabía a... Ah, está bueno, ¿eh? Me sabe a... Al que le guste algún, el chocolate. Algún. Al que le guste el chocolate fuerte, esto le va a gustar mucho. Me pues hay la versión de chocolate blanco. ¿En serio? Sí. Chico? Lo mismo, pero en chocolate blanco. para aquí está, ¿no? Aquí, por aquí. aquí que me tape la cara. se tape la cara ahí y... A ver, a ver, ¿qué es esto? ¡Oh, qué! Me gusta la chocolate oh. fuerte, ¿eh? La chocolate no es chocolate. Mm. Mm. ¡Oh! Huele como... Huele como bien. Hue huele, como bien. <risa> huele como bien. Huele como bien. Huele como bien. Y esto ya es lo mismo que el otro, pero en vez de chocolate, será pues chocolate blanco. Huele a cacao. ¿No es chocolate blanco? No. Como... Yo huelo diferente de chocolate blanco, ¿eh? Bueno, es que no es chocolate blanco Me recuerda a turrón Sí, turrón Turrón, ¿Turrón? Mm. Es como turrón mm. ¡Let's, go! Let's go! Y ya es lo último, no, no he traído más Si no, ya la contrabando. Ya está, gente ya... Oh, qué buena esta, ¿eh? Oh, es que tiene, tiene... ¡Tiene sorpresa! ¡Tiene, ¿Tiene pegatinas! ¡Let's go! Va, me pegó pego una a la frente, loco. No, no, no. Me ha quedado yo, me ha quedado yo, tío. No a galleta. Galleta, o sea, galleta, tío. Bueno, huele a galleta. Mucho azúcar, veo como mucho, mucho azúcar. Muy, muy. Olor a azúcar. ¿Sí o no, papi? ¡Ah! Es como unos cereales. Son, son como cereales. ¿Alguien me puede decir cómo sabe esta oh. puta mierda? Madre mía. Dame una Madre mía, orgasmo sensorial Orgasmo sensorial, locos Espectacular Estas no llegan